Es de noche y estás en un bosque Frente a ti hay una fogata Al otro lado del fuego hay una persona con ropas coloridas que te saluda diciendo Saludos viajeres, soy Ursus, el bardo vtuber Y el bardo archivero Y el bardo descarrilado Ok Esta es la primera prueba de mi avatar animado con el tiempo iré refinando las animaciones y las expresiones. En segundo lugar, este no es el video que tenía planeado. Les estaba hablando de canon y anticanon y de construcción de mundo. Y también he estado leyendo mucho últimamente, y planeo traerles reseñas de libros. Y estaba preparando un par de reseñas de juegos. Es más, vamos a Obsidian un momento. Todas esas carpetas son los guiones en los que estoy trabajando. No sé cuándo saldrá cada uno, pero están en camino. Y hablando de reseñas de juegos, iba a reseñar el juego de los gansos, que curiosamente está en español, y otro llamado Nictofobia. Y fue precisamente Nictofobia el juego que descarriló todo esto. Si confían en mis recomendaciones pueden ir a checarlo, de forma súper resumida es un juego donde tu personaje o personajes investigan casos paranormales. Está hecho para jugarse en grupo, sin máster. Puedes generar qué tipo de grupo tienes, eh, puede ser de uno de esos realities de fantasmas o estilo Scooby-Doo o más como hombres de negro. Hay varias opciones. Y también hay opciones de locaciones para investigar y tablas para generar sucesos paranormales que investigar. De hecho, lo que investigas son específicamente críptidos, cosas como Pie Grande, el monstruo del lagonés y así. Ya les traeré una reseña apropiada ...y un ejemplo de jugada. Pero, ¿por qué descarriló este juego todo lo que tenía planeado? Bueno, por fin llegamos al tema de la fogata de esta noche. Para los que saben lo que son los SCPs... ...creo que ya se imaginan a dónde voy con esto. Y tal vez se hayan emocionado... O tal vez estén preocupando por mi salud mental. La cosa es que recordé que los SCPs existen y se me ocurrió que encajaban perfectamente con enictofobia. Así que me puse a leer al respecto para tal vez armar un pequeño hack y que ustedes pudieran juntar esas dos cosas y armar sesiones chidas durante octubre. Pero ya la hice mucho de emoción. ¿Qué son los SCPs? Pues son algo así como creepypastas. Pero son mucho, mucho más que solo eso. O bueno, pueden serlo. Ok, SCP son siglas en inglés. Pueden significar Secure, Contain, Protect, que viene siendo asegurar, contener y proteger. O también puede significar Special Containment Procedures o Procedimientos Especiales de Contención. Las siglas SCP pueden usarse para referirse tanto a la Fundación SCP, que se encarga de asegurar y contener objetos, seres y fenómenos de naturaleza anómala o sobrenatural. Y también se pueden usar para referirse a dichos objetos, pues cuando la fundación asegura alguna cosa rara, la etiqueta como SCP-Número. Por ejemplo, existe el objeto SCP-001, el 002 y así. Ok, entonces, en resumen, SCP es una fundación estilo hombres de negro que asegura y contiene cosas raras y que funciona como creepypastas. Interesante, ¿no? Pues eso no es todo. Esto es un proyecto de creación colaborativa. Hay un sitio web de la fundación con listas de todos los SCPs aceptados hasta la fecha. Y son miles. Hay relatos, imágenes, videojuegos y otras cosas. Todo esto, o casi todo creo, está bajo una licencia de Creative Commons. No recuerdo los detalles, pero básicamente significa que tú puedes tomar cualquier SCP o cualquier parte de una historia SCP y usarla. No necesitas permiso de quien lo creó, pero sí necesitas agregar unos disclaimers, como el que puse al principio de esta fogata. Y con eso ya tienes técnicamente permiso de usar cosas relacionadas con los SCPs. Bueno, solo si lo hiciste bien. A lo que voy con esto es que es un proyecto que ha crecido mucho y tiene una especie de canon compartido. Aunque sobre el canon ya les contaré más adelante. Si me conocen sabrán que me encanta la construcción de mundo. Y me caí de cabeza en este océano de construcción de mundo. De hecho esa es una de mis advertencias. Si quieren entrarle a leer SCPs o incluso crearlos, tengan en cuenta que es un proyecto masivo. Y si se obsesionan con esto, es algo a lo que pueden dedicarse el resto de la vida. En fin, ya están advertides, pero esperen, aún hay más. Creo que con lo que he contado ya se hacen una idea de lo útil que los SCPs pueden ser para armar jugadas de rol. Pueden servir para cosas tipo el monstruo de la semana eligiendo un SCP aleatorio de la lista. O también puedes crear tus propios SCPs al jugar. Ahora, habrá quienes estén pensando, ok Ursus, muy bonito y todo. Pero esto es otra chingadera que está en inglés, ¿no? Pues sí, efectivamente viajeres, esta es otra chingadera en inglés O bueno, más o menos Como les dije, el proyecto es bastante grande Y no solo hay traducciones de los SCPs originales Sino que hay una rama entera de SCPs en muchos idiomas, incluido el español Y eso es lo que SCP-ES significa Es la rama o ramas hispanohablantes de todo este desmadre es ese pero. y aquí es donde entramos de cabeza a hablar de canon ok si van al sitio web de la fundación link en la descripción a la izquierda verán entre las opciones una que dice hub de cánones si entran luego podrán ver cánones anglosajones y cánones hispanohablantes como este proyecto es tan fluido no tiene un solo canon y los cánones que hay tampoco están completamente por su lado. Muchos se entrecruzan de una u otra forma. Este es el segundo problema que tengo con los SCPs. No es fácil entrar a la comunidad porque la información es tanta que es difícil saber por dónde comenzar. De hecho, una de mis ideas con esta fogata y las siguientes es presentarles la información de la manera más digerible posible para que le entren a esta onda si les interesa. Así es. Después de esta fogata de explicación me agarraré leyendo SCPs en el canal. Pero antes debo terminar de explicar lo básico. Como decía, en la propia web de la fundación hay listas de los cánones tanto anglosajones como hispanohablantes. Y estoy seguro que hay cánones de otros idiomas. Originalmente pensé en leer algunos SCPs anglosajones mostrándoles cómo está la onda y usar eso para jugadas de rol. Pero al ver que había un canon en español no pude evitar investigar más al respecto. Y lo que encontré me fascinó. Están los SCPs originales, los anglosajones, que comienzan con el SCP-001. Y luego están los hispanohablantes, que comienzan con el SCP-ES-001. El SCP-001 y el SCP-ES-001 son distintos. Es un código similar, pero a todos los de habla hispana se les agrega las letras ES al código. Y así con los demás países. Pero lo que me gustó fue que el scp es 001 es una anomalía que afecta la base de datos de la fundación. Durante esta anomalía se insertan códigos anglosajones en la base de datos. Se concluyó que esto se debe a que hay universos paralelos que a veces se entrelazan. Y esa es la explicación dentro del universo de por qué los códigos similares son objetos completamente distintos. Es una explicación muy sencilla, pero me encantó. Me fascina la idea de que las fundaciones de otros idiomas sean sus propios universos y que podamos contactar con ellas. Y de hecho hay secciones en la web de la fundación dedicadas a comunicación entre fundaciones. Está muy chido porque cada fundación tiene o puede tener su canon de origen y eventos importantes. Pero con la emoción se me olvidó comentarles un dato importante. Hay dos formas principales en las que se crea contenido de SCPs. Están los archivos de contención y los relatos o cuentos. Los archivos de contención son mi forma favorita de SCP y se componen de el código del SCP, su nivel de peligro, una descripción de los procedimientos de contención, descripción del SCP y a veces algunos detalles más como datos de recuperación. Esta es información de cómo se encontró al SCP y cómo se le contuvo originalmente. También puede incluir notas de observación de comportamiento y resultados de experimentos, así como entrevistas con el SCP o con personas que estuvieron en contacto con este. Me encanta la idea de conocer a estos seres a través de documentos de reportes científicos y anotaciones. Me parece muy interesante. Los cuentos, por otra parte, son eso, historias relacionadas a SCPs en forma de narración. Están buenos, pero la verdad me enamoré de los reportes de contención. De hecho... ¡Ya estoy escribiendo dos! Y como la mayoría de mis historias, las ideas surgieron por accidente. El primero, llamado de momento el Morelos Infinito, es una moneda antigua de un peso mexicano que tiene propiedades extrañas de replicarse a sí misma. Se me ocurrió mientras planeaba el guión de esta fogata. Comencé a jugar con la idea como un SCP hipotético para explicarles las partes de un archivo de contención. Y a partir de ahí, se me fue de las manos. Pero bueno, en las próximas fogatas les mostraré la web de la fundación e iré leyendo artículos de contención. Que, por cierto, me gustaría leerlos en orden, pero por la interconectividad que tienen, iremos saltando de un link a otro según vayan apareciendo en los reportes. Y cuando ya no haya más links, nos regresaremos y continuaremos en el orden que íbamos. También iré presentando conceptos poco a poco, cosas como las clases de objetos que hay... Los niveles de acceso, los tipos de empleados y demás. Es mucha información y los reportes pueden ser muy confusos si no conoces la mayoría de los términos. Pero bueno, eso es todo por esta noche. Si les gustó por favor den like y consideren suscribirse y compartir que ayuda mucho al canal. Eso es todo por esta noche, mis redes sociales están en la descripción, pueden seguirme en Twitter para enterarse de cuando salen las nuevas fogatas y cuando estoy en directo, y en Instagram para ver fotos de mis michos, mi comida casera y mi pixel art. Además está mi Patreon donde si me apoyan con un dólar al mes tendrán acceso a versiones HD de mi pixel art. Y si quieren que les haga una comisión o simplemente dejarme una propina también está mi Coffee en la descripción, hago fondos de pantalla para compu y celular. Ahora sí, nos vemos la próxima fogata, viajeres. El fuego se apaga. Al abrir los ojos te das cuenta de que has vuelto a tu vía normal.